un saludo muy especial para todos, expresale a tu pareja tu deseo para el año que comienza con este arbolito navideño, con el que tu pareja puede decorar cualquier espacio y así tiene presente tu deseo para año nuevo, espero les guste la idea. Antes de ir con el paso a paso, quiero recomendarles este video, marcadores para cartulina negra. En este video mi amiga te habla de estos maravillosos marcadores, donde los puedes utilizar, la variedad de estos y lo mejor es que están a la venta, claro, si vives en Ecuador. Paso a paso en el canal, regala siempre amor. Ahora vamos con el paso a paso de mi video. Los materiales te los dejo en la descripción. Corta un rectángulo en cartulina blanca de 22 x 25 centímetros y lo vas a dividir en tres partes: 8 centímetros, trazar la línea, 7 centímetros y 7 centímetros. Vamos a doblar en la mitad. Ahora vamos a dibujar un árbol. En esta parte vas a medir 6.5 centímetros, acá 4 centímetros y vamos a trazar la línea. Acá deben de quedar 2.5 y acá vas a medir 6.5 centímetros. Vamos a cortar. En esta parte vamos a redondear un poco, vamos a dejar un centímetro a cada lado y trazamos la línea. Y cortamos. Este sería el molde. Vamos a sacarlo en icopor y en goma eva con brillo también lo vas a sacar en goma eva normal o sea que iría así para cada lado ahora con una copa vas a calcular o con lo que tengas vamos a trazar unos círculos serían seis en total y vamos a recortar nos quedaría así Ahora vamos a tomar el molde de icopor y vamos a trazar estos mismos círculos en cada molde. Y vamos a cortar tritas de un centímetro que sería para pegar en todos los círculos, nos quedaría así. En esta parte vamos a pegar este molde en goma eva con brillo y en esta parte este nos quedaría así. Ahora para terminar de pulir el árbol vamos a pegar la tirita de goma eva que cortamos para los extremos. Y pegamos así, esta parte la vamos a introducir así la tijera y pegamos. Y vamos a pegar por todos los lados. Nos quedaría así. Ahora vamos a tomar coma eva roja y este es un cartón duple. Vamos a cortar dos círculos que sean más pequeños de los del árbol, así. Y vamos a cortar en forma de corazón esta parte. Vamos a utilizar un palillo y vamos a pegar así. De esto vamos a necesitar cinco y en cada uno vamos a escribir el mensaje que sería lo que deseas para el próximo año para tu pareja mejor dicho para las dos Y vamos a pegar así. No le vamos a aplicar silicona, simplemente los vamos a colocar así para que dé vuelta Amor, nos están esperando 365 días para seguir disfrutando de nuestra bella historia de amor. ¡Feliz año! Ahora vamos a tomar una imagen de un muñequito de nieve y la vamos a cortar vamos a tomar cinta adhesiva y la vamos a plastificar también lo puedes, puedes sacar la copia en papel fotográfico para que te ahorres este paso y de nuevo cortamos, nos quedaría así en goma eva vamos a pegar esta imagen y la cortamos así vamos a colocar un palillo dentro vamos a utilizar otro palillo, vamos a aplicar acá silicona líquida y lo vamos a colocar acá en la manito vamos a cortar acá, voy a cortar que está un poco largo, vamos a cortar dos círculos, uno en papel en goma de eva dorado y otro en papel blanco. A este vamos a escribirle el mensaje. Este es mi deseo para el próximo año amor mío como le digas a tu pareja y voy a delinear por estos lados aplicamos silicona líquida y pegamos acá en esta parte ahora vamos a aplicar silicona líquida y lo vamos a introducir acá así vamos a utilizar una tablita de balso de 5 centímetros por 17 y 5 milímetros de espesor que sería para pegar el arbolito vamos a aplicarle silicona caliente y pegamos ahora vamos a tomar goma eva dorada para hacer la estrellita en forma de corazón vamos a cortar el corazón dos corazones y cortamos uno en la mitad ahora vamos a pegar este corazón así por este lado y estas dos partes también sería para que cortamos. Sería para que quede dorado por ambos lados ahora vamos a aplicar silicona líquida a un palillo y lo vamos a introducir así y pegamos estas dos partes al lado y lado del corazón vamos a dejar secar bien En esta parte vamos a decorar con lentejuelas doradas. Esto es opcional. Y acá en esta parte también voy a pegar lentejuelas. Ya por último vamos a pegar o a colocar la estrella corazón. Amigos hemos terminado. Espero que les haya gustado de todo corazón. Les deseo que el próximo año les traiga muchísimas bendiciones y mucho amor con su pareja. Hasta el próximo video.